¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor, año nuevo, intro nueva, look nuevo, a lo mejor me veo o me ven un poco extraña porque pues... Me acabo de hacer un cambio de look en el cabello y ustedes saben que me cuesta muchísimo trabajo estos cambios de look porque mi cabello no lo toco muy muy seguido pero ya quería un cambio hacerlo como un poquito más claro así como con más luz y cosas así entonces pues esto es lo que andamos manejando los primeros días de este cambio y pues ya nada más me quiero perforar este más veces obviamente uñitas de otoño pero sí me quiero perforar eh, otro piercing aquí arriba y otro aquí, <risa> y pues ya, esos serían básicamente todos los cambios de looks de el año nuevo, y bueno fantasmitas hoy tenemos un caso eh, raro, ya saben ustedes que en TikTok andan pasando cosas extrañas no sé si se acuerden más o menos del caso de Felicity, donde sus muñecas zombies como que tenía mm, relación amistosa y amorosa con ellas, bueno, es algo así, un poco raro versión navidad porque es como un Elfo navideño, un duende navideño, creepy, zombie, bien raro Y yo les voy a traer todo el caso aquí por si ustedes lo quieren buscar por su parte Y pues bueno, antes de empezar, una disculpa si mi voz está como gangosilla Si me siguen por Instagram sabrán que pues estuve enferma lo que fue el fin de semana Hoy ya me siento mucho mejor eh, me, me siento mejor de lo que me escucho a lo mejor Pero pues no se preocupen, ya todo está bien, ya me siento muy bien, ya andamos por aquí Y pues bueno, fantasmitas, ahora sí por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan. Tengo Instagram si quieren seguir las historias de lo que son eh, la elfa, los trolls, las muñecas y demás. Eh, Facebook, TikTok, todos lados, ¿ok? En todos lados tienen... Eh, contenido nuevo, a menos que me sienta mal como el fin de semana Pero, pues, todo hay por ahí, ¿ok? Entonces, antes de que se vayan, recuerden suscribirse Porque si no, este elfo maldito zombie los va a ir a buscar a sus casas A gritarles aquí en el oído No quieren eso, así que suscríbanse y ya con eso es la solución Vamos adelante, ahora sí, con este video Ok, esta cuenta se llama, permítanme, Grandma Mooch O algo así, ¿no? O sea, está como abreviado y uh, no tiene muchos seguidores, apenas tiene 18 mil porque apenas está como que tomando vuelo lo que son sus videos. Todavía no tienen muchísimas visitas, algunas solo, solo tienen que 500, otras mil, pero hay más videos que ya tienen un montón de, de visitas. Pues aquí ustedes pueden ver que tiene 1.4 millones de me gustas y yo recibí muchas etiquetas en sus videos. Bueno... No sé si se acuerdan, les digo, del caso de Felicity, donde vivía con unas muñecas zombies que ella como que mandaba hacer Y con una hasta como que se había casado y tenía como más amigas, este, um, muñecas zombie y que estaban como súper creepy Bueno, básicamente es lo mismo, de hecho el primer, primer video que está subido a este perfil de TikTok ya es perturbador por sí solo bueno, además de que vean como que el aspecto físico no, no está muy bonito, o sea, como que todo sangrado. Por eso es como un elfo, um, pero zombie, no sé ustedes cómo, cómo lo vean. Y pues bueno, como ya estamos en épocas de navidad, pues ellos dicen que es un elfo navideño. Um, y que se llama Sally, porque es niña y se llama Sally, y es por eso que el primer video que se subió pues estuvo... Um, así de extraño. Ahora, al parecer, um, quien maneja a Sally o quien vive con Sally es como una pareja de esposos. De hecho, en el perfil de este, digo, más bien en la foto de perfil de este perfil, pueden ver a Sally y con una persona, y pues vemos a un señor al principio de sus videos. Entonces como que convive con estas dos personas, y estas dos personas son quienes están haciendo estos videos de que ¡Ay, Sally tiró el árbol de Navidad! ¡Sally, miren lo que está haciendo! Pero es que hace un sonido bien raro, aparte de como de que es tamaño real, así persona. Eso lo hace un poco más creepy, pero vamos a ver algunos videos para que vean el sonido que hace esta elfo navideño zombie. ¡Oh, man! ¿Qué es ¿Qué Oh. Sally, ¿qué has hecho? You done? bitch! ¡Ah! bitch! Guess I gotta pick up her mess back. ¡Cause she won't do it! ¿Sí? ¡Messmaker! ¡Ay, got your brains! Y bueno, ya que ustedes lo oyeron. Dígame si no es como que el mismo tipo de relación que Felicity tenía como con sus muñecas. Digo, yo estoy de acuerdo en que así se quieran divertir, o pasar su cuarentena, o pasar su Navidad, o lo que sea. Pero no le quita como de que esté extraño. Esta cosa no se mueve por sí sola, o sea, como que sí hacen cortecillos para cambiarlo de posición. O también así de que, ay, se cayó, pero justamente empiezan a grabar cuando ya está como que a medio... Camino de la caída, o sea, que bien lo pudieron haber empujado O sea, no se mueve en sí solo Pero eh, eso es lo que ellos tratan como de hacer creer en sus videos Además de que hace galletas y le cambian de outfit Y... <risa> es que sí está muy raro En los comentarios le mencionan así como de que ah, Ya mmm, estoy cansada O sea, la gente le pone así como de que está cansada de que este tipo de videos, sus videos, pues eh, les salgan en su For You page, o en Para Ti, que son básicamente los videos que te salen recomendados, porque pues les daba miedo y les daba como cosita ver a este elfo navideño salir en acción. Y eh, pues le preguntan así de que cómo es posible, a, a la persona que lo mueve, ¿verdad? ¿Cómo es posible que puedan convivir o que tengan esa cosa en su casa así como si fuera pues una cosa súper linda y le ponen así como de que pues es que nosotros la amamos y cuál es el problema y pues sí, por eso les digo que tienen como cierto tipo de, de relación así de que, ay no, sí, lo movemos diario porque en Estados Unidos tienen una costumbre de que ponen un elfo navideño en el árbol de Navidad o sea, ya que adornas de Navidad ponen un elfo y ese elfo cada día amanece como que en un lugar diferente no sé si lo están tratando de aplicar igual pero en versión creepy porque sinceramente... Yo que ando en los lados raros de internet tratando de buscar, por ejemplo, de que las muñecas, de que los elfos y todas estas cosas que he estado comprando, pues nunca me ha parecido algo así de extraño, o sea, no es como normal que vendan este tipo de muñecos, entonces no sé si realmente lo manden a hacer ellos así, custom size, no sé cómo se pueda decir. Si no saben de esta costumbre que tienen en Estados Unidos, no sé si en otros lados, yo solamente la he visto eh, las personas que viven en Estados Unidos de que compran un duende, um, pues sí, o un elfo, y lo están moviendo todos los días, o según se mueve todos los días, ¿para que, Porque según, bueno, eh, Santa lo manda, y pues así se está moviendo, y es así como vigila a los niños de que se porten bien y les traigan sus regalos. Entonces, yo siento que están haciendo básicamente lo mismo, pero yo no veo que vivan más personas ahí, o sea, no hay niños en su casa, solo ellos, y... Conviven con esa cosa Y lo mueven y hasta el gatito Anda ahí así como que me miau, miau, miau", Atrás del, del, del elfo Duende, zombie y ese No hay ningún video Donde diga como Donde lo consiguieron, donde lo compraron Simplemente dicen que es parte de la familia Que que no les da miedo, que lo aman, que la aman, perdón Explican que pues eh, pues tiene aspecto raro Pero que es una niña que se llama Sally Que le gusta comer cerebros O sea que sí, es un elfo zombie que le gusta comer cerebros Y pues ya, o sea, básicamente eso es como Toda la explicación que ellos dan No tienen Instagram ni alguna otra red social Que yo pueda ir a buscar como para ver un poco más De lo que es la historia de Sally o cómo llegó Entonces básicamente pues es otra versión del caso de Felicity, nomás versión navideña y a lo mejor no tan, pues tan Felicity, porque Felicity tenía una relación amorosa, recuerden que se había casado, que tenía un montón de fotos en su Facebook de que era el amor de su vida, de que se habían tatuado sus nombres, o sea, así como que cada quien el suyo y que mantenían relaciones y todo, entonces este, pues no es tan así. Pero algo así, o sea, sí, sí, pero no El video que más viral se les hizo, que tiene casi 7 millones de reproducciones Fue en este donde según ella llega y está, este, está Sally como que haciendo galletas de Navidad Y está como así como que todo, toda manchada de lo que es harina Y bueno, ustedes pensarán bueno, o sea, sí está creepy Pero pues es gente en su casa, pues haciendo cosas en su casa, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo Lo curioso es cuando llegan un poco más videos más arriba donde llevan a Sally a que le hagan una revisión de la vista? Y está tal cual en lo que es pues un consultorio de un oculista Y así de que, ah, hoy le toca su revisión a Sally, a ver Sally Y se ve así el video de que le están tomando así que las mediciones Y de que si ve y no sé qué Y son varios videos, entonces pues no sé si o la gente se preste para eso O pues sea así como de que, ah sí, pues está bien, te hago el favorcillo ahí para grabar tus videos no tengo idea, entonces pues no sé ¿Ustedes qué piensan de este caso? ¿Les gustaría tener una cosa de estas en su casa? Yo, miren, yo diría que no Pero últimamente se me están ocurriendo ideas medio extrañas Entonces pues a lo mejor sí Pero lo malo es que es como que tamaño real Y eso no me gusta, generalmente me gusta mmm, Poder controlar si una fuerza sobrenatural está en mi casa Y si es pequeña, bueno, pero si está gigante Pues siento que un día se va para parar y que voy a despertar Y va a estar al lado de mí, entonces... Menos con esa cara. Entonces, bueno, fantasmitas, pues ustedes díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso. ¿Les daría miedo un elfo de Navidad así? ¿Lo tendrían en su casa? ¿Qué opinan de estas personas teniendo esta cosa? No por nada malo, sino simplemente pues está raro porque pues el muñeco no está muy agraciado. Para mí, pero bueno. Tal vez para ellos sí. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Un video así como cortito. Pero vamos a traer videos de aquí a lo que es hasta el 24. Descanso el 25 y el 26 subimos otra vez videos. Y pues bueno, a ver cómo nos vamos acomodando con los videos. Los quiero mucho, den like si les gusta este tipo de videos, los quiero muchísimo y pues nos vemos al siguiente. Recuerden seguirme en mis redes y si ven así como que videos raros y demás en TikTok me pueden etiquetar para yo así conseguir casos que ustedes quieren ver. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente videito. Besitos, bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Polo Jaramillo, otro más para Nancy Cabaldez, para Brandon Hernández, para Roxili Ramírez y Edwin Eurea. Y los seis comentarios del emoji secreto. Nos vemos al siguiente. Bye.